Uh, toma, compadre. La vuelta, weón. <risa> <risa> Cuídate que estoy bacán. <risa> ¿Qué onda? Se me, se me adelgazó el mullo, weón. Parece. <risa> Te quedan más sueltas que antes. ¿Estás listo, mi Power Ranger? Sí. Ya, Valentino, cuando quieras. Andas sintiendo el terreno que hay partes duras y partes sueltas. Tienes la técnica en las patas, Valentina Paz. Pota arriba, eso. Mira para dónde va ahí, perfecto. Uy. No pongáis el pie arriba, ponlo abajo para que tengáis más estabilidad. Y ahí te volví a armar. Uy. Tranquila si no andas ahí hace rato. Estos dos que vienen están más facilitos. Por si queréis no irte con la sensación de que estás con susto. Wow. Súper bien. Oye, cómo está el terreno, buena, buena, bien. Está muy zapateado. Uh, oh. Lindo. ¿Vaya agarrotado algo? No. ¿Bien? A ver, voy. Está abrigio. A ver, la parte de arriba está complicada. Bueno, el manqué bueno estaba tan distinto a esto. No, sí. Es la, la fecha, la época. La época del de polvo y el descontrol. Qué rico. ¿Por dónde quieres bajar? ¿Derecho? ¡Oh! ¿Cómo está esto? ¡Oh! ¿Cómo está esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Si? ¿Sí? Sí, está bueno ¿Está tirado? ¿Está bueno? Si sí. Arriba entrale con cuidado para no matarte en esos hoyos Que hay unos hoyos que van... Sí, están cuáticos. De, de arriba salir despacito y te metís bien en el peralte y estáis listo Si sí, queréis tirarte y nos quedamos acá por cualquier cosa Eh... No lo sé <risa> No hay apuro No hay No hay apuro Mira a hacerlo bien Exacto <risa> no, que un infarto. Eso Muy germado, no Juan? Si Bueno, buenos días, Juan Buena compadre, ¿quería un sticker? Puteamos. ¿Dónde? Del... Tengo, acá están. Uop. No sé si es así todos los veranos, pero nunca había visto tanto hoyo y tanta roca asomada y si parece Puro, parpa. Eh. No, es paseo, esto. no es paseo, no. es paseo, No. ¿Y no. el manquehue tampoco? No, tampoco. Eh. Manquehue también está estricto. Ya pues, los dejo. Suerte. Un gusto. Oye. Que estéis muy bien, buena. Felicidad y sigue así, pues. ¿no? Muchas gracias, compadre, te pasaste. Oh, qué buena onda. ¡Eso! Acá con tu peso te va a topar el pedal Y estáis haciendo esto con la bicicleta Le estáis diciendo, por favor, no te agarrís ¿Te fijáis? Y cuando tú apoyáis este pie ¿Te que no se quiere ir? Dale, suéltale Eso <risa> uh. Izquierda abajo. ¿Qué tal? Dale con confianza el poto arriba de la pendiente. Lo a hacer. Perfecto. Súper bien, vale. Ya tenéis limado ese peralte ahí. Dale. ¡Oh, tu espalda! Vas tensa. Mínimo, <risa> po. Estoy esperando ahí entre medio. ¡Jo! ¡Bien! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Una foto? Sí, ¿Cómo estáis, compadre? Video? ¿Cómo? Video? ¿Cómo? Ahora estamos grabando un poquitito ¡Ah, bueno, mira! Oh. ¡Mira, mira! mira ja. Ah. Oh, que... ¡Oh, gracias! Ah, <risa> oh, estábamos dando una vueltita con la Valentina! Bien. ¡Sí, caché! ¡Dije como <risa> Vale, una fuera, bueno, bueno! ¡Gracias! Voy a buscar a la valentina a este? este uy este tiene como para dos semanas más oh, yeah. Sí, tengo una fila de vídeos ah, bueno. cuídate Gracias. que esté muy bien oh, yeah. bro ¿Cómo estuvo? Bacán. <risa> Lenta, vamos. Señora rusa. ¿Cómo estuvo? Bueno. Estuvo bueno. Bacán. Sí. Cuídate. Ay, le pegaste el sticker al tiro? Sí. <risa> Qué maestro. Sí. ¿Quieres que ponga mi bici también? Pues bueno, dale. ¡Uh! ¿Por qué no con la otra? ¿La FUS? Sí. Es muy pesada esa para subir. Está Bacán. Gracias. ¿Tu nombre cuál es? Dejávate. Benja Bate Benja. Un gusto, Benja. A ver Gracias. Chao, Bien. Chao. <risa> ah. <risa> <risa> <risa> <risa> Hoy día anduvimos lo monetado con la Valentina comprobamos que estaba realmente erosionado comprobamos que la Valentina tenía algunas mañas en su técnica, que estamos tratando de pulir, poco a poco entonces Valentina, ¿te gustaron los tips? ¿me darías un like? te haría un like puedes compartir este video con alguien que le puedan servir estos tips Como y, a mí. y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el cerro, chao